vale bueno va alguna escalera escocano y he torcergatí beti de celar seguimos teletrabajando algunos todavía eh, bueno va Lenny qué tal bien ahí con qué Euskal soy yo nada busca visitarte bigarren el loto de un vigarren desescaladrén eh, vigarren un ganar en ondorio bat da niña esta viguería ni caurba leyalta sonarí brus, este es el icono que a te seré curi el lenda cariaren nola nois esta derechiquita a te seré sedilotua esta noren ganaco. Isan ere eh, el carquín podemos en leyalta sona que yengo socialar y begira da bola Harry agiras el icono que sozialaren un begira. de neke vida. Y es que el proceso de la reforma de de reforma de la de la reforma reforma de Horrek zerbaitak irian jartzen duelako, eta da, erreforma egin zanetik, eta zortzi urte luzea guetan, eakotak ez duela ezertxo ere egin ura aldatzeko eta Euskariko langileen interesak defendatzeko. Elkarkin Podemos gabe, seguro asko, itzarmena hau esan gertatuko. Eta honek zerbait adierazten baldin badu, hau, da euskal gehiengo sozialaren interesikiko leialtasuna. Bere bitartez, lortu nahi dalako, alde batetik, enplegua prekarizatu zuen arauak, edo dituzten arauak, deusestatzea. Beste, alde batetik, koronavirusaren krisia, au, krisiari aurre egiteko, politikak egiteko gastua handitu, alizatea. Eta nahi baita ere, tokiko erakundek egiten duten Política social oriente gasto, gasto regla tec irtecea, ateracea. Verás el carrequín podemos en una buscar el que social arequico dala eh? Adirás eta Esta oni, hasta tu código, euskadi, era quiseco, ekiten alegar en plana. edo ya bucatu, bucatzen en plana. Coronavirus eré batera. Guisarte Adostasun garrantzitsuak, Tichuak, adivina Calera Zeneta, usted dugu hauek Adostasun Oriek, Politican Cherta Türkingen Garirela. E, digo que, bueno, en primer lugar, esta, decía felicitar a toda la sociedad vasca por haber conseguido llegar a, a esta fase 2 de la desescalada, que en la medida en que es fruto de, del esfuerzo, de un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que hemos hecho todas y todos. Eh, por, por los más vulnerables, por proteger a las personas más vulnerables. Y en segundo lugar, decía que pues me gustaría hablar de lealtad, más que nada al hilo de las declaraciones de nuestro orden Sobre la lealtad, eh, cómo, cuándo y sobre todo, con respecto a qué y a quién. Porque en este sentido, en el Carquín Podemos, pretendemos ser leales a la mayoría social es decir, nuestra lealtad, está con los intereses de la mayoría social en Euskadi. Por eso nos resulta difícil entender que el acuerdo para derogar la reforma laboral de 2012 se describa como un acto de deslealtad. Y no solo porque pactar no es patrimonio de nadie ni está reservado a los negocios de nadie, sino también y sobre todo porque evidencia... Algo, y es que desde que se hizo la reforma en 2012 y durante estos ocho años, el PNV no ha querido hacer nada para cambiarla y para proteger los intereses de las personas trabajadoras de Euskadi. Creemos que este pacto no hubiera sido posible sin Unidas Podemos. Y creemos también que lo que este pacto demuestra es precisamente la lealtad de los firmantes con la mayoría social vasca, en tanto en cuanto persigue. Cosas muy importantes. Por una parte, derogar esas normas que han precarizado el empleo en nuestro país, impidiendo que las personas puedan construir una, una vida socioeconómica estable y segura. En segundo lugar, porque se persigue que las entidades territoriales puedan disponer de una mayor capacidad de gasto para hacer frente a, a la crisis del COVID-19. Y además, también se persigue que estos gastos en políticas sociales sean exceptuados del cómputo de la regla de gasto. En definitiva, y es lo que quería subrayar, la lealtad del Carrequín Podemos es hacia la mayoría social vasca. Creemos que la crisis del COVID-19 está dibujando grandes consensos y que esos consensos que están hoy en la sociedad deben trasladarse a la política. Y es ese precisamente el ánimo que, que guía y que preside el plan de reconstrucción de Euskadi que estamos ultimando. Y, a modo de ejemplo, eh, existe un consenso social en torno a, a, a la idea de que el modelo mixto de residencias de mayores basado en la colaboración público-privado no optimiza costes y, además, tampoco garantiza la equidad. Por ello, hemos acogido en este plan eh, que las residencias deben incluirse dentro del sistema sociosanitario vasco y que deben dignificarse las condiciones laborales de sus plantillas, al igual que las personas que hacen el servicio a domicilio y también el de las empleadas de hogar. En ello estamos y a lo largo de, de las próximas días y próximas semanas podemos, iremos desgranando cada uno de los capítulos de este, de este plan de reconstrucción para Euskadi que pretende, como digo, acoger esos grandes consensos que se han generado en la, en la, en la sociedad y que pretenden servir y ser leales a la mayoría social vasca. Es que recasco. miren Mire, eh, Quería preguntarte, eh, al hilo de, de este pacto que... ...que has mencionado para derogar la, la reforma laboral, eh, ¿cómo valoras que eh, a las pocas horas de firmarse el acuerdo, hacer público el acuerdo, el PSOE luego eh, rectificara, matizara y eh, puntualizara ese, ese acuerdo? Eso por un lado y por otro lado quería preguntarte sobre la propuesta que hicisteis de una mesa de partidos para abordar eh, posibles acuerdos en torno a la campaña electoral de eh, sin decidir un gasto máximo o de actos en la calle, etcétera. Si habéis obtenido alguna, alguna respuesta de algún partido político. Es que bueno, pues con respecto a esto segundo que me dices es verdad que lanzamos la, la propuesta por ahora no hemos recibido no hemos recibido respuesta ¿no? Todavía supongo que, que la recibiremos, pero es verdad que a día de hoy no hemos recibido eh, respuesta más allá de, que, de acoger con interés la propuesta y decir que se estudiaría, pero no se ha concretado nada todavía. En cuanto a la cuestión de la rectificación, bueno, yo creo que efectivamente eh, la conservación social es un instrumento fundamental en la, en, en la, en, en la determinación de de las condiciones del mercado de trabajo. En todo caso, no deja de ser curioso que se apele a la concertación social justamente para, eh, digamos, para quitar valor a, a un pacto que pretende derogar una reforma que se hizo precisamente sin esa concertación social. Eh, yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que, que subrayar una y otra vez. Efectivamente, la concertación social es imprescindible porque otorga legitimidad a cualquier acuerdo sobre el mercado de, de trabajo, pero precisamente esto que se quiere derogar es una reforma que se hizo sin concertación social. En cuanto a la rectificación, bueno pues es verdad que se produjo esa rectificación producto de, del miedo que, que muchos, a muchos agentes le produjo esta firmeza este, en, en, el, en el propósito de, de derogar la reforma laboral, y bueno, es una matización que responde, digamos, a estos miedos que se generaron, pero que no quita nada al propósito firme de tres partidos políticos de reformar, de derogar esta reforma labor laboral que precarizó el empleo. Vaya, es que ricasco. Eh, uno, miren, eh, yo te quería preguntar eh, al respecto de esta propuesta que en la que seguís insistiendo del tripartito de izquierdas con eh, H. Bildu y con el Partido Socialista en el que también instabais a los otros dos partidos a que fueran claros eh, y dijeran qué es lo que, lo que querían. ¿no? El otro día ya salió Idoia Mendía eh, diciendo que ella no va a gobernar con quienes no, no sean capaces de condenar eh, el ataque a, a su vivienda. ¿Creéis que esto es un obstáculo definitivo eh, para, para ese tripartito, dado que, que el PS ha sido bastante claro? Y por otra parte, ¿instáis a Bildu? a que condenando esos ataques permita eh, que, eh, bueno, por lo menos haya una mayor posibilidad de formar ese tripartito. Sí, hombre, obstáculo definitivo? No, por, yo creo, por supuesto que no. Es verdad que esta, estas declaraciones y esto que estamos viviendo muestran la dificultad de llegar a ese pacto. Por supuesto, no es fácil. Si no, si hubiera sido fácil, ya se hubiera producido hace muchísimo tiempo. No es fácil. Pero desde luego no es un, un obstáculo inamovible ni definitivo. Eh, y yo creo además que, la, que la, experiencia y la, la experiencia de estos últimos años nos está mostrando que precisamente estas, estas pegas, esta, que, que se veían como obstáculos eh, insalvables, no lo son cuando existe voluntad política. Y en este caso yo creo que, bueno, es verdad que, que a nosotros nos puede resultar, al Carrequín Podemos le puede resultar aceptable el rechazo de este tipo de acciones sin que se conviertan o sin que se expresen con la palabra expresamente de condena, sin embargo también hemos dicho que no entendemos que, que, que, que exista tal dificultad en pronunciar la, la, la palabra condena en todo, caso, en todo caso lo que todos los actores vamos a tener que, que tener en cuenta cuando llegue el momento es qué es lo que nos impide llegar a ese pacto de izquierdas y tendremos que valorar a qué le damos más importancia. Eso va a ser, en definitiva, lo que, lo que haga posible eh, ese pacto entre las tres izquierdas, que cada uno de los agentes implicados sea capaz de valorar la importancia de moverse de sus presupuestos originales, de moverse de sus esquinas tradicionales y, y mirar hacia adelante y no tanto hacia atrás.